Hola. Quiero explicar la forma correcta de pronunciar el título de mi siguiente libro. me, r, r, pa, pa, q, q. Ah, ah, ud. ud. Esa es la forma correcta de pronunciar el título de mi siguiente libro.